Gracias, Jerian, Francis, gracias amigos televidentes, a los muchachos del que están allá, los que no están acá. Los que están y lo allá que, y los que, eh, exactly, lo que están aquí. Exacto, eh, y los que están aquí. Que nos permiten llegar hasta, hasta uh -huh. ustedes. Eh, bueno, miren. Pero ahora el de... <risa> <risa> Señor, lo que se da aquí detrás lo de que, cámara, ¿eh? lo que ha pasado aquí. Sí. Eh, Nadie te, nadie te debe estar escuchando bien. Mira, mira tu micrófono. Sí, no pues te lo quitamos para que tú estabas. Exacto. Sí. Era lo correcto, lo quitamos, le quitamos el micrófono porque estaba hablando mientras yo estaba haciendo la Mira, mire, nosotros como sociedad tenemos que enfrentar de manera temprana, porque en los últimos tiempos ha ido cobrando fuerza el tema del populismo. Ay, total. Dios mío. Nosotros no podemos seguir en una sociedad donde todo el mundo quiera opinar de derecho y todo el mundo quiera sentenciar a cualquiera por un crimen, por un delito que supuestamente cometió, porque hasta que no haya una decisión formal de un juez, se presume inocente por un asunto de técnica de derecho. Eso lo dice la Constitución, que es la, la ley de ley, la madre de todas las leyes, la base fundamental de la democracia. Y del derecho y de los derechos. Entonces, no podemos seguir permitiendo que eso pase. Pero lo grave de todo, lo que más me duele es que abogados en ejercicio utilizan medios de comunicación para crearse una plataforma, para, cre para crearse una teoría del caso. Que luego, y muchos de ellos, muchos, muchos. Mucho, lo dañan. ¿Eh? Y terminan dañándolo. Eh, sí, pero lo que, lo que te quiero decir es que muchos de ellos saben. Muchos de ellos saben ciertamente que lo que están diciendo no es verdad. Aquí hay todos los casos que tienen algún tipo de trascendencia. Aparece un abogado de estos que siempre están delante del proceso, en los procesos que se brindan incluso, se ofertan incluso para defenderlo gratuito. Porque saben que eso les va a rendir beneficio del punto de vista social eh, quizás no es económico, pero sí social y mediático. Y eso va creando una aureola alrededor de un abogado que regularmente no sabe ni siquiera cómo se escribe correctamente derecho penal, pero son penalistas. Diablo. Sí. Eh, sí. Yo te lo digo porque en mi ejercicio me he topado con mucha gente que eh, definitivamente no son boom. Cuando tú vas a un tribunal con ellos te dicen, pero ven acá, y este es el gran abogado. Este es el abogado que está todos los días en la palestra pública. Señores, yo tengo yo tengo desde el año 89 trabajando en medios de comunicación. No he abandonado nunca. Porque incluso ahora cuando estuve en el Ministerio Público, armaron un programa y me buscaron para que yo fuera el presentador del programa del Ministerio Público. Y yo nunca he utilizado un medio de comunicación para poner de manifiesto un proceso que esté llevando en mi oficina. Yo fui el abogado de Mildred, el que comenzó todo el proceso que Mildred llevó, lo iniciamos nosotros en mi oficina. Yo nunca mencioné aquí ni a la ni al PLD, ni a la contraparte de Mildred en ese momento que era el diputado Henry Acosta. Henry. ¿eh? Sí. Y tampoco le dije a nadie que yo era el abogado y aquí se comentaron los muchachos y yo nunca me metí. ¿Por qué? Porque yo soy respetuoso de mi profesión y mi carrera. Yo no es verdad que voy a poner en tela de juicio ni en la palestra pública un, un tema que lleve, un, un caso que lleve. Esto yo lo digo porque el caso del lanzamiento de las dos tacitas de café a la cara de la muchacha se ha dicho muchísimas cosas. La mayoría de las cosas que se ha dicho no son verdad, legalmente no son posibles. Por ejemplo, así como yo comenté aquí el tema de que 18 meses para aquel, el paradero que, que había eh, eh, matado, supuestamente matado y arrojado al mar y violado a una menor, no era, era un error soberano que, lo, que se lamentaba mucho que los jueces se dejaran llevar por el, el, la carga mediática de un proceso para, para, para caer en gracia, porque definitivamente ser un error, porque no era un caso complejo. Este caso no es violencia de género, el de echarle la dos tacitas de café a la muchacha. Ahí lo que hay es, el artículo 309 habla de golpes y heridas. Usted me dirá, bueno, pero no hay golpes ni hay heridas. La ley, el derecho penal maneja golpes y heridas como cualquier daño físico que te produzca la acción de otro eso se maneja así, la, las, las quemaduras son una herida para los fines de la ley, ¿Okay? o sea hay diferentes tipos de golpes, eh, por ejemplo en el derecho penal especial que es donde se hace la descripción de cada tipo penal que está en el código, se habla de heridas contusas cuando hablamos de heridas nos referimos a todo, a golpes y a heridas en una sola expresión, hay eh, heridas contusas eh, corto punzante, corto contundente, corto cortante. Hay Ay. diferentes tipos de heridas y eso se analiza. Lo único malo es que en el derecho nacional los golpes y la herida están relacionados al trabajo directamente porque la sanción viene a propósito del tiempo de curación de tu herida. Por eso a los certificados médicos cuando hay golpe y heridas, le ponen curable en 10 días, curable en 20 o de 20 a 30 <coughs> y entonces eso es lo que determina la sanción. Que no debía de ser así, pero bueno, recuérdense que el Código Penal nuestro es un código de 150 sí. años, más o menos, un código de 150, 160 años, lo que quiere decir que tenemos que actualizarlo y es bueno que ande por ahí en las cámaras la posibilidad de que el código se actualice. ¿Qué pasa con la violencia de género? Para, para que un acto se considere violencia de género tiene que tener dos condiciones básicas. Primero, que se sea una conducta una conducta significa que yo haga algo hoy y lo haga mañana y mañana y pasado y traspasía, así por el estilo, que se convierte en una conducta, una acción que yo realice de manera con, continua. En este caso, no hay una conducta. Eso fue un hecho aislado, un, un asunto de momento. Eso es lo primero. Y segundo, que se haya producido en tanto la condición de mujer que tiene la víctima, que en este caso no fue así. ¿Por qué? Porque yo me imagino que si ahí hubiese habido un tipo, un tipo tan altanero y tan arrogante como aparenta. Aparenta. A lo mejor ese muchacho tenía un pésimo día y Exacto. no encontró su, su cerebro, no le dijo otra cosa que no fuera, échale el café a esa hija. ¿Usted me entiende? Sí. Pues quizás es una gran persona, porque las cosas son así, la vida es así. Entonces, eh, eso no es violencia de género. Ni es violencia de género porque. No hay una conducta y segundo, porque no lo hizo en tanto se refería a la condición de mujer de la persona. Es como si usted va en la calle manejando y le dice a un conductor que, que cometió una barra basada, mira, eh, lo insulta y le dice qué sé yo qué, eh, cuántas cosas, y resulta que ese conductor es mujer. Eso no se lo dijo usted en tanto ella es, eh, por la razón de que ella es mujer, sino se lo dijo porque como conductora, cometió una barra basada eh, no es lo mismo que usted le diga a ese conductor ah no, ya yo sabía era una mujer, ustedes las mujeres no saben manejar y andan en la calle haciendo muchísimas cosas por eso es que hay que quitarle el guía a las mujeres ahí sí hay, ahí sí hay un insulto, yo un, he visto mujeres machistas que dicen, tenía que ser una mujer sí. no, hay mujeres que manejan muy bien sí. la mujer mía es una chofer sí. y la mía, la mía también la sí, la mía. No mira, eh, amado, entonces en ese caso se considera el 309 engloba todo lo que tiene que ver con agresión, claro, en que concurran esos elementos. Violencia, vía de hecho, agresión, del... golpes y heridas. Y herida. Entonces, el 309.1, que es a una mujer, uh -huh. que no necesariamente es violencia de género, eh, violencia de género, no violencia se eh, sexual. No, no, claro. no, per per permíteme, si tú quieres leerlo, el 309.1, guión 1, dice constituye violencia contra la mujer, toda acción o conducta pública o Exacto. privada en razón de su género. Exacto. Ya, ahí, se, ya. ahí se simplifica todo, en razón de su género. Es decir, que como dice Amado, la conducta debe ser repetitiva de esa persona hacia mujeres, para poder entonces tipificarla ahí. Así es. Lo que pasa es que se juzga aquí en la República Dominicana, eh, se le agrega el 309, 309.1. Sí, no, sí. Se, se lo va a agregar todo. No, correcto. Exacto. Sí, realmente ahora ahí él va a tener una sanción bastante bastante fuerte por los por lo siguiente. Esa quemadura le va, va a hacer que esa muchacha dure mucho tiempo sin hacer sin trabajo. trabajar y eso en el, en el certificado médico le van a poner herida curable, herida cudable Ve, más de 21 días, 20, 30 días más. Sí, o menos. Con más de 21 Lo días. que quiere decir que ya eso aumenta la sanción, sí. además de que la indignación pública va a sí. hacer que el juez diga carajo. Vamos a ponerle la, la, la, la totalidad de la pena a este muchacho para que entienda que esas cosas no se pueden hacer. Bien, eh, por otro lado, quiero tratar brevemente el tema de, la, de los 14 destituidos del Ministerio sí, Público, procuradores bueno, adjuntos. No hay 14 destituidos. El presidente de la República puede destituir definitivamente solo 7 ¿Qué? Sí. ¿Por qué? Bueno, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 133.11, plantea que el, el Presidente de la República puede nombrar por decreto al Procurador General de la República y a siete procuradores adjuntos. Los otros procuradores adjuntos, para sumar 14, es decir, los, los otros siete, los nombra el Procurador General de la República a su vez. Eso quiere decir, hay siete procuradores que son de carrera, y hay siete procuradores que son no de carrera. Eso significa... de pensar que son de simple remoción. Sí, sí, sí. Okay. Los siete del presidente sí, son por decreto. Por ejemplo, yo tengo aquí, deja ver si encuentro... Sí, aquí Bolívar tengo. Sánchez entonces está... O sea, a Bolívar lo jubilaron. Lo jubilaron. Los Se jubilaron. Un, otro tipo de salida. Incluso me dicen que con la, con la totalidad del sueldo. Con ciento Hay que felicitar a Bolívar. 57 mil creo. Sí. Sí. Bien, entre los procuradores destituidos por el mandatario de la República se encuentran César Jazmín. Ese no es de carrera. Es un gran profesional, debo decirle. Un gran profesional es César, pero no es de carrera. Eh, quien se desempeñaba como procurador general contencioso tributario. También fue destituido Joan Manuel Alcántara, procuradora junto al procurador general de la República. El jefe de Estado destituyó a Ena Inés Ortega Lajara. Esa llegó a la Procuraduría. De, con Jana Line y la nombraron eh, secretaria general de la Procuraduría General de la República y le pusieron el cargo de Procuradora Junta, o sea, para, para, para resolver lo del sueldo. Correcto. Eh, a Marian Montero, Bell, Marian Montero fue la que salió electa. En la escuela del Ministerio Público hace, un, hace poco tiempo, que también era procuradora adjunta de la República, también fue destituida como procuradora, pero no es de carrera. O sea que eso se van del Ministerio Público. Virgilio Peralta de la Cruz, quien fungía como procurador general adjunto de la República, eh, también fue, fue destituido. Ahora. ¿Cuáles son de carrera que fueron destituidos como procuradores adjuntos? ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos siguen siendo procuradores generales de corte. Lo que quiere decir que deben ser ubicados en una corte cualquiera. Está eh, Maura Martínez, que estaba en la Procuraduría Adjunta de Cuestiones de Armas. Eh, Luis Evangelista Pérez José, es eh, eh, eh, eh, eh, mi primo Lucas Pérez. Lucas Pérez Marisol Tobal, que Marisol Tobal es de aquí, de San Francisco, prima hermana de, de, de Vinicio, que estaba dirigiendo, estuvo dirigiendo hasta hace poco la, lo, la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Eh, Andrés Manuel Chala Velázquez, también el procurador de carrera, esos se quedan como procuradores de corte. María Hernández García, también es procuradora de carrera. Máximo Suárez y Rodolfo Piñeira Ceballos son procuradores de de carrera, esos se quedan pero como procuradores de corte o sea van a tener que irse a una corte a guayar la yuca porque eso es lo que ellos son, procuradores de corte que le, le, le fijaron el, le dieron el cargo de procuradores adjuntos ahí los que más tiempo tenían en ese cargo eran Marisol Tobal Andrés Manuel Chalabasque que está desde el 2000, 2004 y también eh, Rodolfo Espiñeira Ceballos que es gemelo del secretario de la Junta. Igualitos, son igualitos. Y un día me dice eh, el, el diputado Juan Compré, venga acá, eh, doctor, usted fue mi profesor. ¿Cómo es posible que un procurador general de la República junto sea también el secretario de la Junta? Digo, no, lo que pasa es que ellos son mellizos y son igualitos. Dice, ay, porque yo iba a hacerle un lío. Mira, es eh, Piñera. Bueno, eso es lo que pasa con el perdón, Francis, para recoger. Los que fueron nombrados por decreto se van. Los otros pasan a ser lo que siempre han sido, que son procuradores de corte, pero pierden la condición de procuradores adjunto al Procurador General de la República. Doña Miriam Germán tiene opción de subir a siete procuradores de carrera ...como procurador y adjunto de su procuraduría y el presidente de la República tiene opción de nombrar siete que pueden venir de afuera que no sean de carrera. Eso es lo que dice la ley 133.11 orgánica del Ministerio Público. Muchas gracias. Muchas gracias, amado. Mira, aquí tengo la foto del caballero que solamente se tenía del agresor. Sí, se, ah, okay. se, ya, eh, se, se acaba de entregar. Sí, ya va a ser interrogado por la procuraduría. Eh, lamentamos que él tronche su carrera por una simple, una actitud eh, de ira, de rabia. De ira. No, no se sabe por qué, porque él incluso desde que él entró, fue muy observador, entró, buscó la, el vaso, puso fue al lugar, la muchacha le dijo que no podía entrar en esa área eh, y tal, y al final se iba sin pagar. Sí. Y, y ella le estuvo reclamando y lo que hace que le echa encima fue una actitud que el país entero lo reprocha, pero no podemos no podemos que no podemos como procurar que a él se le cargue encima, más allá de la proporcionabilidad del hecho porque Así no es, es posible condenarlo a cadena no, perfecta no, no, no, claro, ni, ni a 30 años ni La es, sanción es proporcional es, es, Debe ser proporcional Pero sí, sí, sí, sí, claro. sí, sí Porque recuerda que, que tú, tú Iniciaste hablando de la, del populismo Penal Y que ciertamente nos indignó Pero obviamente el hecho Él va a tener que, que pagar Tú sabes que, yo, que si yo, si fuera yo que propusiera, dependiendo de su condición, si es una persona que nunca ha tenido problemas con la justicia, que no tiene antecedentes, ¿cuál sería tu propósito? ¿Cuál familia, sería tu que, si yo Yo propondría lo siguiente, que le pague los daños físicos a la muchacha y ponerlo a realizar actividades sociales, algún trabajo social, porque yo pienso que ahí lo que hay es una ira descontrolada. La ira es el enemigo. La ira es algo que no te deja pensar. Tú puedes ser el tipo más inteligente. Si lograste que la ira se apodere de tu cerebro, te obnubilaste sí. y cometiste el peor desaguisado por la ira Y la, que tú no así. la parte que tiene que ver con la, con la psicología. Un psicólogo debe tratar a este joven, a este caballero. Sí. Y él debe someterse a un, a un proceso de ayuda sí. para su eh, violencia o inteligencia emocional. Sí, así es. Porque yo, realmente, nosotros los seres humanos somos débiles. Y cada vez que yo pido que me dé inteligencia para ver si se controla lo que dentro de uno siempre existe. Y que hay situaciones que te sacan.